Sara Marín, egiten Dugu, e, Irien, Hasanga, aldeko eredu Aldeco, Heredu, Berriak, Villachen, Bañaveti, Práctica, Cultura, Eta, Bad, Va Veréis en Activa en Besala, Bicicleta dira, Arquitectura, la práctica da, arquitectura mundútica, la arquitectura mundútica, la arquitectura mundútica, la arquitectura arquitectura Eta arlo retan, la egiten ari aridiren colectivo es verdiñe y no la itza, esta visibilidad de alemanes. ¿eh? E colectivo a un momento bueno esta, va bueno, salcen e, mubata, e, batecere arquitecto a caude laner, esta, gure plan de amenduada, iriginzan, perspectiva social, e, egitea. la negita. Iria quedó iriginzalandu ...eta centro a Lo que queremos eh, trabajar en, en el taller... ...es eh, cómo el, el ámbito reproductivo y el ámbito productivo... ...están eh, interconectados, aunque muchas veces esto está invisibilizado... ...y esto qué consecuencias tiene en la, en la ciudad, ¿no? ¿Y qué, qué modificaciones podríamos hacer esta... ...para que todo el espacio que tiene que ver más con, con los cuidados... Eh, ...los afectos, eh, cómo trabajar con esto de otra manera, ¿no? organizaremos tres dinámicas diferentes, ¿no? Una que, que está más planteada en relación a, a, las, a las dependencias ¿no? y que es como un juego con, con gomas en el que cada persona adopta un rol diferente, te mueves en el espacio, ves a los demás en el mismo espacio, intentas un poco proyectar cuál es el tipo de vida que tienen y proponer desde tu posición y ver a los otros si, se, si están cercanos a ti o están lejanos a ti y qué tipo de tensiones ¿no? se generan entre unos y otros. Utilizaremos también la una, pues una herramienta de, del psicodrama para trabajar como escenas concretas de la vida cotidiana, en la que el género y el ordenamiento de la ciudad eh, eh, cogen, tienen relevancia, ¿no? y desde lo que los participantes, desde lo que las participantes eh, hayan podido vivir o hayan podido ver a otras personas vivir, ¿no? intentarlo reproducir en este espacio y buscarle otras salidas. Y luego para terminar, como estas ideas de las que vayamos hablando, de verdad que quedan reflejadas como en una pequeña metáfora con la que queríamos trabajar, que en la ciudad como una especie de dredón, ¿no? Algo que nos tendría que acoger y en lo que nos tendríamos que sentir confrontados. Me voy sobre todo con dos conceptos, eh, participación y conflicto participar, La gente tiene que estar informada. ¿Cómo entre todos podemos ir construyendo la ciudad? Yo creo que es el camino. Ponerte en el lugar de la gente, ¿no? Que es la que utiliza el espacio. Hablando de participación, creo que la participación dentro del taller ha sido muy amena y yo creo que es un reflejo también de lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Si aquí lo conseguimos, esa participación, llegar a gente que no nos conocemos absolutamente de nada y participar de esa forma, creo que. Son utopías que, que son verdad, o sea, que se pueden hacer reales, ¿no?